Hola amigos y amigas, seguidoras y seguidores y militantes del Movimiento Poder Ciudadano, que lidera el Dr. Ramón Ramírez Erazo. Este vídeo hago con el fin de guiarlos de cómo hay que llenar la ficha del Movimiento Poder Ciudadano y cómo hay que descargarlo. Mucha gente se pregunta dónde descargo la ficha. Ficha lo encontrarán en la página oficial del Movimiento Poder Ciudadano. Así como también en su página oficial del doctor Ramón Ramírez Erazo. Que ahora mismo lo vamos a mirar. Entonces, una vez estando en su Facebook, pues abren esta la página del Movimiento Poder Ciudadano Oficial. Esta es su página oficial. Eh, tienen que darle seguir y me gusta, señores. Bueno, a mí ya me sale como siguiendo y te gusta, pero ya como estoy pero tienen que darle en seguir y me gusta. Y también aquí pues este dice, ¿y dónde encuentro el correo electrónico del movimiento? ¿Cómo me comunico? Pues aquí está también el correo. Quieren tal vez, por ejemplo, comunicarse sobre la organización del comité provincial, pues aquí pueden comunicarse. Cualquier duda agradecemos llamar Ángel Benavides Parra, Teléfono 41 56 4 Movimiento Poder Ciudadano, Comité Directivo Nacional CDN. Le agradecemos enviar las fichas originales a la avenida Guzmán Blanco, 227, oficina 602, sexto piso, altura de Plaza Bolognesi, Lima, Perú, hasta la victoria final con el humanismo. Mandar las fichas firmadas por Correo serpos los que viven en el extranjero. Ese señores, la ficha, lo que hay que descargar. Ficha oficial de afiliación a un Movimiento Poder Ciudadano. Lo que está en el, en el Drive, en el Google Drive. Hay uno que está en el Adobe Reader. Eso tiene garabatos, señores. Tiene que ser ficha limpia o hoja limpia. Entonces, aquí le dan clic. Obviamente, a mí no me da ningún problema porque ya tengo este, mi cuenta de Google abierta. Y también tengo instalada el Adobe Reader, el de PDF. Pero si ustedes no tienen ninguno de los dos, puede que les dé error, entonces tienen que abrirse una cuenta en el Google. Y hay algunos que no traen tampoco el Drive, entonces tienen que descargar del Play Store. Esto lo que digo es para los que están descargando de este celular. El... El drive, así como también el lector de PDF, o sea, si lo tienen las dos aplicaciones, no tienen por qué darles problema. O tal vez algunos pues lo tienen en su móvil y ahora dice ay, pero ¿cómo paso al, al USB? Pues eso no es problema, señores, que o sea cuando van a imprimirlo, pues lo pueden compartir por WhatsApp a la persona quien los imprime, entonces eso es cuestión de hablar o, o eso ya, señores. Entonces, y si tienen pues en una computadora, pues mejor todavía, ¿no? Único en la computadora pueden tener problemas, pues es, si no tienen abierta la cuenta de Google, pues obviamente les va a dar problema. Y, y también lo mismo si no tienen instalada el acrobat Reader, lo mismo. Entonces, pues hay que instalarlo, señores. Entonces, esto de aquí en la ficha limpia hay que descargarlo aquí. Descargarlo y en el PDF, más o menos, aquí ya lo tengo la guía hecha. Entonces hay que llenarlo de esta manera, señores. Esta es una guía, nada más el modelo de cómo hay que rellenar la ficha. Aquí el número de ficha no lo rellenen nada, señores. Déjenlo en blanco. La foto no es obligatoria. No hay que poner la foto. Eh, lo mismo aquí, alcance de la organización política nacional. Aquí solamente hay que poner con eh, una X y este de aquí hay que dejarlo limpio, señores. Tal cual pone aquí, no rellenar. Este de aquí, limpio. Eh, Fecha de afiliación, pues el día que es. Están este, afiliándose, ¿no? Eso. Y, y todo hay que llenarlo con lapicero azul o lapicero negro, señores. Y con letra e imprenta. Porque luego el jurado nacional de elecciones, pues, o la OMP, pueden observarnos las fichas y eso no queremos. Y datos personales, pues igual que tu DNI, ¿no? Primero el apellido paterno, luego materno y luego los nombres completos. El número de DNI, lo mismo. Día, mes, año, eso creo que todos sabemos. Aquí no deberían de tener ningún problema, señores. Pues su estado civil, si son solteros, casados, viudo, divorciado, conviviente, Lo que pone aquí, señores, marcar con una X. Pues el, el sexo ya, mujer o hombre ya. Lugar de nacimiento. Todos sabemos dónde hemos nacido. O sea, aquí no hay ningún problema. Domicilio actual. Llenar, igual que tu DNI, parte reverso. Parte reverso del DNI pone el, el departamento, provincia, distrito. Entonces, tal cual pone en el DNI, señores, tienen que llenarlo. Y la dirección, lo mismo, pues, pone en el, en el DNI, ¿no? Entonces, a algunos dirán, pues, avenida. Si es avenida, pues, aquí en la primera fila, ¿no? Avenida, girasoles, número 120, yo qué sé. Eh, si es urbanización, lo mismo, pues urbanización. Si es sector parte baja, ¿no? Si es caserío aquí, caserío, no sé, las azucenas eh, y el teléfono, eh, lo mismo. Aquí ponen no obligatorio, pero sí, sí hay que ponerlo, señores. Y si ninguno tiene, o, o si no, de un integrante de la familia, lo pueden poner también. Y lo mismo, el correo electrónico también. A veces no toda la familia tiene. Entonces, de un integrante nada más lo pueden repetir el correo electrónico. O de uno mismo también. Y el que está llenando la ficha, lo pueden poner también ustedes, señores. No se hagan problemas por correo electrónico. Pero la firma del afiliado sí tiene que ser tal cual del, del, del, del DNI. Y, y huella dactilar lo mismo, pues de preferencia usen tampón negro, señores. Y eso es todo. Entonces, pues, sí que no tienen que tener este garrabatos, ni esto de arreglar, nada, señores. Tiene que ser legible, todo limpio y llenar correctamente. Únanse a la página de Facebook del doctor Ramón Ramírez Terazo. Pues aquí también, eh, como en el comentario fijado, la ha puesto también. De aquí también lo pueden descargar. Y el otro también es este El Poder Ciudadano. Son las tres páginas. Entonces a esta también tienen que darle me gusta. Para que más patriotas se unan. Todo lo que se publica tienen que también ayudarnos a difundir, señores. Para que sepan más compatriotas. Ah, y también el doctor Ramón Ramírez de Lazo tiene su canal de YouTube. Entonces, también. Suscríbanse al canal, señores. A ver, dirán cómo me suscribo al canal de YouTube, pues es fácil, señores. Tengo aquí página de Ramón Ramírez Erazo Analítica, entonces es esta. ¿Vale? Entonces tienen que darle aquí, entra y darle suscribirme, suscribirme y tienen que activar la campanita este que dice todas para que les llegue la notificación. Cada vez que publica sus vídeos, porque normalmente todos los domingos a las 7 de la noche hace directos. Entonces, todos los, los vídeos que tiene, pues hay que también. Buenas noches. Hay que darle me gusta y, y compartan los señores. Y también tienen que dejar sus comentarios, ¿no? Para que llegue a más gente. Y las personas, pues, este también. Pueden este, descargar el vídeo y recortarlo en las partes más importantes que consideren. En TikTok, en, en Twitter, lo pueden publicar. También muchos se están preguntando dónde venden el polo. El polo no están vendiendo, señores. Nada de banderola ni nada. Simplemente que se puso el diseño del polo en la, en la página. De ahí tienen que descargarlo ustedes mismos y mandarlo a hacer. Estos chicos también han mandado a hacer sus propios polos. Ah, aquí está. Este es el modelo de los polos, señores. Lo pueden imprimir en color negro, blanco o azul oscuro. Creo que lo llaman azul marino, ¿no? Pero aquí creo que uno de ellos lo, lo publicó, que me gustó a mí. Este también es uno de los modelos, azul marino. Bien, señores, los dejo a su criterio para que manden a hacer los polos. Bien, amigos, espero que el vídeo haya sido de su agrado. Si es así, déjame en los comentarios.